Vamos con las informaciones, les habíamos anticipado qué ocurre con el caso del abogado acusado de extorsión y tortura en Cochabamba, el caso del doctor Yasmani Torrico, él está prendido, ha sido trasladado acá a la ciudad de La Paz, sin embargo las investigaciones se mantienen y se ha prendido una persona, que ser uno de los clientes, se busca recabar mayor información y dar con todos los involucrados en esta red, en este consorcio de jueces y abogados. René Peña, uno de los clientes del abogado Yasmán Dito Rico, que aparece en los videos difundidos a través de los medios de comunicación la pasada semana, fue aprendido en las últimas horas. La fiscalía ejecuta el mandamiento de aprehensión, que seguramente en transcurso de las horas se va a dar los actos investigativos, como es la declaración, cautelarse y todo aquello. No. Secuestro, lesiones, extorsión, es el mismo modo de operar, la misma forma que el caso del mecánico. El abogado del importador de baterías señala que su cliente contrató los servicios legales de Torrico para iniciar un proceso por estafa contra el comerciante que aparece en el video siendo torturado por una deuda, desconociendo el modo de proceder del buffet Leclerc. El doctor Yasmán Torrico le señaló que iba a iniciar procesos penales por estafa. Lo contrata a las 3 de la tarde y al, horas después, a las horas, recibe una llamada en la que le indican que ya estaba en contacto con uno de los deudores, que tenía que reunirse con ellos. Él llega y lamentablemente se sorprende con este hecho, pero motivo por el cual mi cliente le pidió al señor Yasmanito Rico que ella no continúe con ninguno de los procesos, que no quería trabajar con él, que más bien le devuelve el dinero ante el pedido de la restitución del dinero por los honorarios, es que recibió las amenazas de muerte. Hasta el momento, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima patrocina y brinda apoyo legal a cuatro personas en el caso Yasmani. Y la red criminal de Yasmani, Torrico, lo habíamos señalado, llegó hasta el departamento de Potosí. Allí también se registran víctimas. Veamos suman las denuncias contra el abogado Yasmani Torrico. En Potosí se lo acusa por amedrentar con personas extranjeras a los abogados que asistían a las audiencias de la gobernación contra representantes de algunas empresas constructoras. Sí, efectivamente, la gobernación ha tenido un caso eh, contra la empresa Sarcoms eh, representado legalmente por Limbert Salinas Laura. Él había sido capturado mediante un mandamiento de aprehensión en la ciudad de La Paz. Pero su abogado desde mucho más antes fue eh, este señor Yasmani Torrico, quien incluso presentaba uh, memoriales falsificando la firma de este empresario uh, en la Fiscalía. Eso se ha podido comprobar como un riesgo procesal dentro de la audiencia de medidas cautelares. De igual manera, este um, abogado llegó a las audiencias de apelación de las medidas cautelares, en dichas audiencias <coughs> eh, lo que él hacía era amedrentar a, a, a, a los abogados que asistían a esta audiencia. Eh, venían entre cinco personas, eh, claramente con acento extranjero y una mujer. Entonces, eh, eh, efectivamente nosotros hemos visto el actuar y nosotros ya habíamos eh, establecido en una primera ...preliminarmente que no... ...no era el trabajo normal que desarrolla un abogado... ...es en el sentido que habíamos denunciado... A, ...inclusive a la, a la sala que se le pide el credencial... ...porque una oportunidad con el mismo nombre... ...actúa otra persona... ...pero cuando llega este diánsito... ...dijo sí, era otra persona... Y ...nosotros hemos captado eso... Eh, ...en las audiencias y lo hemos denunciado en su momento. ¿Usted recibía amenazas doctor? ¿Se sentía amedrentado? No, evidentemente la, el amedrentamiento... ...venir con cinco personas que las eh, extranjeras, que las cinco personas le persigan a uno o se, se, se pongan frente a uno en la audiencia o se sienten al lado, indudablemente era un amedrentamiento. El Consejo de la Magistratura también va a ver la situación de los vocales involucrados en este consorcio. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia considera que los vocales Anauela Torres y Nelson Pereira, presuntamente involucrados en el consorcio ilegal que lideraba el abogado Yasmán Itórico, debían ser alejados de manera inmediata del órgano judicial. No sería nada ético, absolutamente nada ético que ellos que puedan seguir ejerciendo este cargo. Tienen que de inmediato el Consejo de la Magistratura poner a disposición de su cargo el darles la carta de agradecimiento y procesarlos además administrativamente al margen de la responsabilidad. Primaria. Respecto a las investigaciones, desde el Consejo de la Magistratura se dio a conocer que un plazo máximo de 30 días se definirá la situación de los vocales una vez concluya el proceso disciplinario. Entendemos que preliminarmente eh, se han detectado faltas gravísimas, faltas graves, faltas leves, hay un conjunto de faltas y si hay faltas gravísimas lo que corresponderá si es que esto se llega a aprobar, eh, es la destitución. Con el sumario abierto entendemos que máximo en unos 30 días ¿no? el Consejo estará asumiendo una decisión definitiva respecto a sus situaciones eh, laborales. De igual manera se aguardan los informes de los investigadores del caso para verificar si existen otros administradores de justicia involucrados en este caso. Entendemos que la investigación continúa eh, los CPUs, ¿no? los, uh, las laptops, las computadoras eh, van a seguir siendo analizadas, si hay otros involucrados actuaremos eh, bajo el mismo rigor.